Últimamente están repercutiendo mucho en nuestra vida las criptomonedas, pero ¿sabemos exactamente lo que son? ¿Sabemos exactamente cómo funcionan? Las criptomonedas son un activo digital que usa un cifrado especial para garantizar su titularidad, asegurar la integridad de sus transacciones y evitar que nadie pueda hacer copias. Además, estas monedas solo existen en una cartera digital, es decir, no tienen forma física. También debemos decir que estas no están reguladas ni controladas por ninguna institución y no requieren intermediarios en las transacciones, ya que utilizan una base de datos descentralizadas, mejor conocida como blockchain que permite crear redes de dispositivos sin la necesidad de un servidor central para conectarlos entre sí. Para que estas transacciones sean válidas entran en juego los mineros, ya que estos son los encargados de realizar el trabajo necesario para validar y procesar las transacciones de una criptomoneda. En el caso del Bitcoin, la minería consiste en validar y registrar las transacciones en la cadena de bloques, aunque en otras criptomonedas la manera de minarlas es diferente. El verdadero problema principal son las granjas de criptomonedas, dedicadas a la extracción de criptomonedas en largos periodos de tiempo. Estas granjas se sustentan por energía mayoritariamente proveniente del carbón, por lo que la huella energética que dejan es muy grande, suponiendo la gran cantidad de granjas existentes hoy en día en el mundo. Algunas empresas ya conscientes de ello, como Tesla, ha dejado de aceptar bitcoins como moneda de compra por los problemas energéticos que estas suponen. A todo esto hay que añadirle que la nueva legislación global para reducir la contaminación ambiental hace que estas monedas estén en peligro si no reducen la huella ambiental de carbono que emiten. La solución más extendida son ejemplos como el Ethereum, Avalanche o Cardano. Esas criptomonedas usan la prueba de participación, que consiste en un mecanismo en el que las personas participan de manera voluntaria como validadores de la red, a partir de proporcionar parte de sus activos en criptomonedas. El impacto positivo de esta alternativa, en términos medioambientales, se basa en que los validadores no requieren grandes cantidades de poder computacional, ya que su selección es al azar, y no compiten con otras máquinas.